Hola mil antes que nada quiero hablar de tus notas que está hechos para desmayarse primero IPA 1, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 4, 4 que vergüenza me da decir tus notas joder tío si no sabes estudiar andate en la. Profesora ña Blanca o la profesora ña Clotilde o enseña cuaja ecuera o en difcio o leonido arreador pendembo y apatade y pendembe potita wey chaupe en de lomo y para pata en de o poi en de jegi. Chaco pejoja carbo en mbaeu peru pieri uñan a bicho roa vende um a peumia mercadope.